Estimados estudiantes, para mí es un verdadero gusto poderme dirigir a todos y cada uno de ustedes para poder dar una pequeña charla sobre el impuesto a la renta tanto 2021 como 2022, de acuerdo a los parámetros correspondientes. Bueno, vamos a hacerlo en forma bastante general. Yo sé que hay algunas excepciones que vamos a ver justamente eh, dentro de clases y ustedes también eh, sería pertinente poderlo revisar previamente. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros tenemos dos tipos de impuestos en general, ¿no? los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, como hemos visto, prácticamente son eh, destinados al consumo, o sea, si uno consume, uno paga. Eh, ahí tenemos tanto el IVA como el IVA. Y la, lo que se refiere específicamente al impuesto a la renta, nosotros tenemos... Eh, eh, se podría decir que se paga a, a partir de los ingresos de cada una de las personas, y obviamente también esto corresponde a, al patrimonio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, yendo un poquito más allá sobre esto, ya al cálculo nosotros vamos a hacer específicamente las personas naturales en relaciones de dependencia. Eso significa que tiene una, como su nombre mismo lo indica, una relación con el empleador eh, y obviamente esto corresponde a una contratación que eh, mutuamente tiene que aportar a, específicamente, el F, ¿de acuerdo? En otros casos, obviamente, se puede hacer por medio de facturación, eh, de acuerdo a los al tipo de contrato que lo dan. Pero ahora nos vamos a enfocar a relaciones de dependencia y, obviamente, porque eh, es lo más común y a veces son los que tenemos un poco más de preguntas. Bien, también podemos hablar, obviamente, de otros otros casos, pero creo que va a ser pertinente en este sentido trabajarlo exclusivamente en función de relación de dependencia, que es uno de los puntos, eh, digamos, más frecuentes. ¿De acuerdo? Bien. En este punto, en este sentido, nosotros vamos a iniciar con, vamos a decir que tenemos una persona que gana unos mil dólares. Eso significa que va a ganar prácticamente, si lo multiplicamos por 12, 24 mil dólares anuales eh, en ingresos brutos en relación de dependencia. Pero esto no significa que va a ser exclusivamente ese valor, sino que vamos a descontar específicamente lo que es el IES Siempre se tiene que descontar. Y obviamente para el impuesto a la renta tenemos que reunir todos los valores que está ganando esta persona menos el valor del 10. Entonces en este sentido vamos a multiplicar por 9.45% y tenemos el valor de 2268. mil eso significa que tendremos unos ingresos netos ¿sí? eh, excepto de la resta de dichos valores entonces quiere decir que vamos a tener 21.732 como ingreso neto si es que nosotros no tenemos ningún gasto personal podríamos sacar el valor que tiene que pagar esta persona después vamos a hacer un ejemplo para ilustrar ¿Cómo se obtendría con gasto personal para el año 2021? Vamos a hacerlo. Entonces, aquí eh, tenemos la tabla eh, del año 2021 y tenemos que ubicarnos en qué fracción estamos. Por ejemplo, si es que vemos que si es un valor de 21.732, tenemos que ver en la tabla qué valor se asemeja o en qué, en qué valores está, este, o estamos inmersos en tanto de la fracción básica hasta el exceso que corresponde. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, la fracción básica que está totalmente exento sería de 0 a 11.212 dólares. Eso significa que esta persona no va a tener que pagar impuestos. Vamos a la siguiente fracción, desde los 11.212 hasta los 14.285 tendría que pagar sobre la fracción excedente un 5%. Pero no estamos dentro de esas franjas. Si ustedes ven, nosotros al analizar vamos a estar en la franja entre los 21.442 hasta los 42.874 y ahí vamos a ver los diferentes eh, puntos que tiene la tabla ¿no es cierto? para poder obviamente, determinar el impuesto final eso significa que tenemos una fracción básica vamos a poner la fracción básica eh, de 21.442 al momento que tenemos esto vamos a sacar la diferencia, o sea, vamos a restar. Y esta diferencia va a ser entre los 21.732 menos los 20.442, o sea, que queda un valor de 290 dólares. Eso significa, si es que ustedes ven la tabla, el valor excedente, porque estamos sacando el valor excedente, o sea, la diferencia, va a ser multiplicado por el porcentaje del 15%. Entonces aquí ponemos impuesto fracción excedente. Pero lo vamos a poner en porcentaje, vamos a ponerle, vamos a colocarle de acuerdo a los valores que tenemos aquí, sería el 15% para multiplicarlo. Entonces eso quiere decir que el impuesto fracción excedente en valor, ¿no es cierto? Va a salir el efecto de la multiplicación de 290 por el 15%. Quiere decir, haga la redundancia, que vamos a tener que pagar por el excedente 43.50. Pero no nos podemos olvidar que existe un impuesto sobre la fracción básica. O sea, la relación que existe entre los 21.442 y la tabla que tenemos del impuesto sobre la fracción básica. Eso significa que tenemos que sumarle 943 dólares. Entonces aquí el impuesto sería de la fracción básica, sería en este caso $941. dólares. Y el impuesto causado o final, como ustedes gusten utilizarlo, va a ser de $43 más los $941. dólares Por lo tanto va a salir $984. ,50. Generalmente el empleador eh, lo que va a hacer es una retención mensual y en general no es algo uh, que el, digamos no es una obligación pero eh, de alguna u otra forma sí tiene que retener puede retenerlo en varias cuotas y en lo general como les decía eh, puede ser una retención mensual por lo tanto eh, esta retención que va a hacer el empleador Será el valor de 984 dividido para 2. O sea, el empleador va a retenerle a la persona 82,04 dólares. Eso es lo que significaría. ¿De acuerdo? Eso es en relación de dependencia si es que no hubiese gastos personales. vamos a ir un poquito más abajo y vamos a estudiar esta parte. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Al respecto, por ejemplo, yo ya les puse estos valores eh, que son eh, importantes de analizar. Bueno, lo que nos dice la ley en términos generales es que nosotros podemos eh, deducirnos, ¿no es cierto?, hasta un máximo, obviamente, de 1.3 veces eh, la fracción básica, o sea, el valor que nosotros tenemos de 11.212. O sea, la multiplicación de los dos va a salir. X cantidad que ese es el valor máximo que nosotros podemos deducirnos siempre y cuando obviamente eh, no sobrepase el 50% de los ingresos ¿De acuerdo? entonces si es que nosotros tenemos por ejemplo aquí el valor de ingresos netos de 21.722 nosotros vamos a sacar el 50% de este valor, quiere decir que aproximadamente va a salir 10.000 dólares y un poquito más que ese es el valor máximo que podría deducirse esta persona, ¿de acuerdo? Pero si es que sobrepasara los ingresos, eh, digámoslo así, vamos a poner unos 30 mil dólares, eso significa que si sacan un 50% van a tener que eh, calcularle eh, bajo el valor máximo permitido. Por ejemplo, en este caso, si nosotros multiplicamos 12.212 por... Obviamente, 1.3 quiere decir que el valor máximo que se puede deducir va a ser de 14.575.60. ¿De acuerdo? O sea, son condicionantes. Uno lleva a la otra, entonces no podemos sobrepasarnos. Esos son las, los puntos que nos ponen dentro de la ley. Adicionalmente, también eh, nos permiten deducirnos... Eh, en alguno de los casos, por ejemplo, aquí estoy escribiendo, si es que uno tiene gastos de salud, obviamente se puede deducir 1.3 veces. Hay otras, otros valores que ustedes pueden revisar que eh, les permite un poquito más, pero ¿por qué? Por enfermedades catastróficas. ¿Sí? Vamos a esto um, a, a ponerle en su real contexto... Eh, para que no haya ningún inconveniente al respecto ¿de acuerdo? Eh, ¿en qué sentido? que las, las particularidades obviamente las vamos a ir revisando poco a poco vamos a ver el tema específicamente de educación que nos permite eh, deducirnos 0.325 veces pero de la fracción básica ¿de acuerdo? entonces ahí es donde nosotros tenemos que a irle analizando poco a poco eh, al respecto ¿no? ¿Sí? entonces eso es eh, el asunto por ejemplo en este caso que tenemos aquí le vamos a multiplicar 0.325 por la fracción básica entonces nos va a permitir deducirnos ¿de acuerdo? Eh, 3.643.90 ese sería el valor máximo por cada uno de los ítems. Estos ítems son salud, educación, alimentación, turismo. Eh, también tenemos, por ejemplo, vestimenta, eh, eh, vivienda. ¿no? Hay, eh, estos rubros también se subdividen en los subrubros en los cuales la ley nos faculta para poder deducir. Pero no nos permite deducirnos absolutamente todo. ¿no? Eh, hay ciertos rubros al respecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Espero que sea lo más claro. Ahora, vamos a copiar y vamos a ver qué es lo que sucedería si es que nosotros, en este caso, vamos a utilizar eh, los gastos personales. Vamos a poner un, un ejemplo eh, bastante generalizado. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle gastos personales para poder ilustrarlo. En nuestros casos personales se me ocurre que vamos a poner alimentación, ¿no es cierto? Vamos a poner salud y le vamos a poner también eh, educación. Vamos a poner estos tres rubros y ya los tenemos escritos. Eh, vamos a, a ver, aquí vamos a poner en la tabla eh, los valores que... Vamos a sumar cualquier tipo de valor. Vamos a decir que en salud son 2.000 dólares, en educación van a ser unos 3.000 dólares y en alimentación se me ocurre 3.500 dólares. Vamos a poner esto en contexto. Vamos a sumar, vamos a poner aquí el total y vamos a ver la consideración, porque no pueden superar el 50% de los ingresos que tiene la persona. Entonces sumamos 8.500. Si nosotros dividimos el valor que tenemos de 21.732, vamos a poner el valor, vamos a dividirle, eh, vamos a colocarlo por acá, ingresos netos, ¿sí? el valor de 21.732 y le vamos a poner el 50% de lo que nos oculta la ley, por lo tanto multiplicamos. Quiere decir que el valor máximo que nosotros podemos deducirnos es de 10.866. Ya. Hasta ahí estamos completos. Vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en alimentación. Nos pide igualmente el valor máximo que podríamos deducirnos sería de 0.325. Y eso significaría, si es que lo multiplicamos por la fracción básica, sería igualmente de 3.643 dólares con 90 si ustedes ven estamos hablando de 3500 dólares está dentro del rango y por lo tanto sí podemos deducirnos el valor total aquí en salud obviamente nos va a permitir eh, deducirnos los 14.575.60 o sea estamos dentro de los rangos y por lo tanto podríamos cargar el valor total vamos a poner como una referencial aquí vamos a copiar los 2000 tenemos también los 3000 dólares y adicionalmente también educación superior el gasto personal va a ser la suma y ya la tenemos efecto en efecto obviamente en la parte de lo vamos a colocar ahí y eso significa que la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta obviamente va a ser los 21.732 menos los 8.500 que nos faculta la ley miren lo que sucede aquí o sea, tenemos una nueva base imponible, tenemos un, un valor que es totalmente distinto al que salió anteriormente. Si ustedes ven antes la base imponible, vendría a ser los ingresos netos y en función de eso sacábamos el impuesto. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Varió significativamente y por lo tanto vamos a ver en qué rango estamos. Y miren, el rango está... Entre los 11.212 y los 14.285. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que antes. Le sacamos la fracción básica. O sea, colocamos. Que nos, nos da 11.202. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, ¿qué es lo que significa que tenemos que sacar una diferencia? Y al momento de sacar la diferencia, tenemos $2,020 dólares. Vamos a colocarle eh, el valor, obviamente el impuesto de la fracción excedente, y nos vamos a fijar en la tabla. Quiere decir que el valor va a ser del 5% apenas. Entonces vamos a poner impuesto, fracción excedente, ¿Sí? y aquí le vamos a poner entre paréntesis ah no, vamos a ponerle acá más bien como habíamos hecho el 5%. y le multiplicamos entonces aquí eso sí le vamos a colocar que es un porcentaje listo y ahora tenemos el impuesto fracción excedente pero vamos a calcularlo como valor entonces aquí le multiplicamos y tenemos un valor de 101 dólares. Pero al ver nuevamente la tabla, tenemos un valor de impuesto sobre la fracción básica de 0 Por lo tanto, ese sería nuestro impuesto causado. Vamos a poner aquí impuesto fracción básica. Básica, perdón. Aquí vamos a corregirlo. Y le vamos a poner de cero. Entonces quiere decir que el impuesto causado ¿no? o el impuesto a pagar ¿no? va a ser la suma de estos dos valores. Por lo tanto va a ser el mismo valor, o sea 101 dólares. Y esto, la retención que va a hacer el empleador, ¿no es cierto? La retención, vamos a poner mensual, ¿de acuerdo? Va a ser obviamente 101 dividido para 12. Si ustedes pueden observar la diferencia que existe que antes la retención que estaba aplicando el empleador en forma mensual iba a ser de 82,04 de acuerdo a sus ingresos pero al intervenir en este caso los gastos personales de acuerdo a las reglas principales que nosotros tenemos y cumpliendo con cada una de ellas obviamente sale un impuesto de 8.42 dólares uh, mensuales ¿no? entonces ustedes pueden ver que efectivamente casi casi se cumple el 10% del valor eh, de, del impuesto total en función de los ingresos totales versus a los gastos personales, o sea, deduciendo los gastos personales de los ingresos netos que nosotros teníamos anteriormente. Eh, eso es por parte, o ese sería el cálculo general que nosotros tendríamos que hacer y obviamente con los límites respectivos. Ahora, también tenemos eh, un cálculo adicional eh, que tenemos que ver que es efectivamente del año 2022. Y aquí cambia un poquito uh, el contexto. ¿sí? Y creo que vale la pena hacer eh, en, o tomar en, cuen en cuenta, obviamente, eh, lo que tenemos eh, como ingreso mensual y anual, ¿de acuerdo? Pero aquí ya cambia un poquito la forma de cálculo. Si bien es cierto, eh, nosotros tenemos los ingresos brutos que daría 24 mil dólares, pero también tenemos otros ingresos que deben ser contemplados en este sentido, no para hacer el cálculo, sino como una parte de, de, de la ley que nos nos faculta o nos dice que tenemos que hacer, y ya les voy a explicar cómo funciona luego. ¿okay? Vamos a ver, entonces tenemos aquí los ingresos brutos y vamos a poner en, en este punto el décimo tercer sueldo, décimo tercer sueldo, ¿sí? tenemos también el décimo cuarto sueldo, y adicionalmente tenemos los fondos de reserva bueno vamos a poner que esta persona ya ha cumplido um, el tiempo suficiente para poder ganar el fondo de reserva o sea ustedes saben que en el decimotercer eh, mes ya tiene eh, el, el, el empleado el empleado, el empleado prácticamente tendría eh, la, la la posibilidad o el derecho, más bien por ley, de estar percibiendo el fondo de reserva. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle. Digamos que ya ha pasado ese tiempo. Quiere decir que el décimo tercer sueldo va a ser, obviamente, los dos mil dólares. El décimo cuarto, aprobado para el año 2022, va a ser de 425. Y el fondo de reserva, en términos generales, si es que contemplara, obviamente, si ha pasado el tiempo va a tener esta remuneración, o sea, en otras palabras, el ingreso total para esta persona va a ser la suma de los valores antiguos, Esto quiere decir que va a percibir 28.425 dólares, pero ¿por qué se hace este cálculo? Obviamente porque el contexto de la ley va a ir cambiando, o oh, ya cambió, de hecho. Bien, eh, hemos puesto también la tabla del 2022, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para esto? Bien, el primer punto, eh, nos dice la ley uh, que la persona va a poder descontarse eh, del impuesto a pagar un valor sea del 20% o del 10%. Pero para llegar al 20 o 10% tenemos que tener ciertos eh, valores límites que nos expresa la ley. Miren, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tomar en cuenta la fracción básica. Vamos a partir de ahí. La fracción básica, obviamente, son los 11.310 que tenemos, obviamente, en la tabla. Esta tabla, obviamente, es efecto para el año 2022. Ahora las veces vamos a poner aquí veces que eh, es importante eh, tomar en consideración porque va a ser el punto de, re de referencia para calcular sea el 10% o el 20% miren esto vamos a poner 2.13 veces que nos dice la, la ley y multiplicamos ¿qué nos está saliendo ahí? el valor de 24.090.3 ahora ¿Para qué nos va a servir estos, estos valores? Primeramente para poder determinar si aplicamos el 20% o aplicamos el 10%. Si supera el valor de 24.090.30, quiere decir que va a aplicarse solamente un descuento del 10%. Vamos a poner supera los 24.090 vamos a ponerle con coma como está acá 90.30 va a aplicar el 10% si no supera los 24 .090 30 va a aplicar el 20% ya tenemos el primer punto de referencia ¿ya? Ahora viene el segundo punto de referencia, miren esto. Tenemos y, y, eh, el valor, o sea, hace una, una, una eh, eh, o si direcciona prácticamente para poder aplicar este 10 o 20% en relación a la canasta básica. Vamos a poner canasta básica. Para el año 2022 está el valor de 719.65, que sería la canasta básica. Ahora... Aquí también sucede algo parecido con lo que está expuesto anteriormente, tienen el número de veces. Quiere decir que nosotros vamos a poder descontar o más bien tomar en consideración nuestros gastos personales hasta un valor de siete veces según la canasta básica, porque esto está en relación, obviamente, de los, eh, de los valores también referenciales a los gastos personales. Quiere decir, si es que nosotros le ponemos 7 veces, vamos a multiplicar esto por 7 veces. Quiere decir que el valor máximo que nosotros vamos a tener es de 5,037.55 para podernos desglosar, siempre y cuando tengamos gastos personales. Quiere decir que en el año anterior teníamos 14,000 dólares y un poco más eh, para poder, obviamente, eh, desglosar. Eh, descontar del valor que teníamos de eh, como gasto personal, o sea para hacerlo deducible. Sin embargo aquí cambia la cosa, de acuerdo? Eh, ahorita estamos viendo los límites de los gastos personales. Obviamente si es que la persona no quiere descontar puede tranquilamente aplicar la tabla en forma directa, que lo vamos a hacer también, pero que he querido obviamente partir en forma diferente de, del caso anterior. Bien, si es que la persona supera los 24.090.30 quiere decir que tiene un descuento del 10%. Vamos a poner aquí eh, descuento se le podría decir o cálculo vamos a ponerlo así. Y aquí le vamos a colocar el 10% porque superó. De acuerdo, entonces esto significa que vamos a multiplicar por el 10%. Esta persona va a poderse descontar ¿sí? del impuesto 503.70, de acuerdo? Ya. Eso sería el cálculo. Obviamente, si es que no hubiese superado los 24.000, 24.90 con 30, puede descontarse hasta el 20% del impuesto. Es muy distinto al cálculo anterior. Miren lo que sucede al respecto. Vamos a hacer un cálculo como que esta persona eh, va a tener que eh, pagar el impuesto, a, eh, el impuesto obviamente a, a la renta. Entonces vamos a partir de los ingresos brutos, ¿sí? de acuerdo. Y obviamente aquí va a haber el descuento del IES. O sea, el cálculo es efectivamente el mismo que el anterior, solamente que cambia eh, la parte de, de los gastos personales. Ok, ya vamos a ver eso. Vamos a hacerle primeramente el cálculo normal. Vamos a poner esto, 24.000 por 9.45%. De acuerdo. Y aquí teníamos el ingreso neto. ¿de acuerdo? entonces tenemos 21.732, vamos a poner las condiciones muy semejantes a la anterior y vamos a irnos a nuestra tabla, en donde nos ubicamos, estamos 21.700 prácticamente en esta, en esta sección entonces, hacemos el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente, es exactamente lo mismo, entonces tenemos la fracción básica sería de 21.630 con 0.1, ¿no? 21, 30, 30, 30, 30. Sí. Okay. y tenemos obviamente la diferencia en el caso de que no tengamos obviamente ingresos eh, o gastos, mejor dicho gastos personales, vamos a hacer eso y después obviamente con gastos personales que ya vamos a ver que tiene muchísima relación con esto okay. tenemos una diferencia de la fracción básica de 101 dólares ¿Sí? y esto significa que nosotros pues vamos a, a calcular el impuesto a la bueno, vamos a poner fracción excedente y le vamos a poner obviamente el valor que nos dice de la fracción excedente ¿cuánto es? estamos hablando del 15% ¿ya? 15% multiplicamos y tenemos ah, es cierto que me estaba olvidando de ponerle con aquí en porcentaje para diferenciar impuesto fracción excedente y aquí le vamos a poner valor ok al momento que le colocamos valor vamos a multiplicar 101.99 por el 15% que quiere decir que nos da un valor de 15.30 pero no tenemos que olvidarnos que existe un impuesto a la fracción básica de acuerdo y esta es realmente referente también a la tabla. Entonces tenemos de 949 dólares. 949 dólares. ¿sí? Y sumamos para sacar el impuesto causado, el impuesto a pagar. Vamos a Quiere decir que esta persona tiene que pagar 964 dólares con 30 para el año 2022. Si es que hay una retención por parte del empleador mensual ¿no? vamos a poner en este en este sentido quiere decir que este valor lo vamos a dividir para 12 ese tiene que haber un descuento en su rol de pagos de 80.35 ahora qué es lo que sucede con respecto al valor o um, Ah, en el caso de que nosotros tengamos eh, en este sentido eh, los gastos personales, ¿no? eh, es distinto, digamos que nosotros tenemos los gastos personales, tenemos que tener las facturas, obviamente, para poder sustentarlas, no no es solamente decir, bueno, vamos a a, a poner los valores x que creamos, no es así sino que tenemos que sustentarlo porque en algún momento posiblemente el servicio de rentas internas nos pueda solicitar dicha información entonces ¿qué es lo que hacemos? miren aquí me he centrado un poquito en, en el valor de la canasta básica y el valor máximo que yo me puedo descontar ¿de acuerdo? digamos que la persona tiene el valor máximo Sí, o sea, tiene sustento de, la 5 de los 5.000 dólares con 37, con 55 dólares, eso significa que puede descontarse del impuesto a la renta 503,76. Aquí tenemos el impuesto causado. ¿Cuál sería la diferencia específica con respecto al tener y no tener los respectivos eh, gastos personales? Miren, solamente cambia esto vamos a poner esto un poquito más abajo, y aquí le vamos a poner, eh, digamos, el, los gastos, podría decirse, um, cómo le podríamos llamar, um, los gastos personales, vamos a poner, ¿no? gastos personales o también le saben decir el deducible, vamos a ponerle más bien deducible, Permitido, ¿no es cierto? entonces quiere decir que aquí tenemos el valor vamos a colocarle aquí 503. eso significa que el impuesto a pagar sería la diferencia entre 564 menos los 503 eso generaría 460.54 si ven es prácticamente lo mismo sino que al final vendría a ser la aplicación del impuesto de acuerdo entonces si es que nosotros hablamos de una retención mensual por parte del empleador quiere decir que saldría a los 460 dólares ¿Sí? más o menos el eh, más o menos más bien algo mucho más fijo o, fijo más bien tendría que ser cancelado o ser retenido por parte del empleador al empleado de 38.38 .38 dólares. Si vemos la diferencia que existe entre el año 2021 y 2022, el 1 obviamente va al cálculo prácticamente eh, después de haber deducido eh, 10 y en cambio en el año 2022 se obtiene um, al final, o sea el cálculo prácticamente se puede hacer, ese deducible lo podemos aplicar al final de, de haber obtenido ya el impuesto causado. Espero que haya quedado bastante claro. Es, es como ustedes pueden observar, es bastante sencillo el cálculo. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo que habíamos conversado anteriormente. Ahora, ustedes se han de preguntar por qué se toma esto. Esto está en ley y nos dice que tenemos que calcularle, o sea, eh, sumar los ingresos brutos, décimo tercero, décimo cuarto y fondo de reserva, en el caso de tenerlo, y en función de eso son los ingresos totales que van a permitir sacar eh, o determinar si supera la, la fracción básica para este caso que es deducido. Hay otro detalle que me estaba olvidando y que quiero poner en consideración. Digamos que, que en este caso la persona tiene 5.037.55 dólares, eh, dólares de deducible eso no significa que la persona va a tener esos, ese valor puede tener más, puede tener menos pero si es que tiene menos obviamente va a ser multiplicado digamos que tiene un valor de 4.000 quiere decir que multiplicamos los 4.000 por el 10% tendría un valor deducible de 400 dólares y eso tendríamos que aplicarlo acá sí ya no tendría un deducible de 503.76, sino apenas de 400 dólares. Ahora, también hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los gastos personales? ¿Siguen los mismos gastos personales? Sí, en efecto. Eh, gastos de alimentación, gastos de vivienda, gastos de salud, etc. Como habíamos dicho anteriormente. La diferencia es que no existe un límite. El límite está proporcionado directamente en función del 10 o 20%. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado bastante claro y si es que hay alguna pregunta, lo resolvemos directamente en casa. Muchísimas gracias.